Buenas, uy. Ha pasado una de esas cosas que, que odiamos los corredores. ¿Sabéis qué es lo que odia más un corredor? Que se te olvide el reloj y no puedas grabar la sesión. <risa> Hostia, iba a grabar aquí porque digo, va, luego, porque si no, luego me sale un tiempo, me sale un tiempo muy malo. Si, si me pongo y grabo con el, digamos, con el GPS en marcha, aunque haga autopause, pero luego al final, como yo siempre contabilizo un poco, para tener una referencia, ¿eh? pues el total, pues luego, saben, yo sé, 15 minutos más o 20 minutos más de sesión, ¿no? Pero hoy, como no, <ríe> se me ha olvidado ahora, estaba pensando, digo bueno, ahora luego pongo el reloj, y digo, ¿qué reloj? Si no lo llevas, no lo he echado, y como vengo ya con todo montado en el coche, ya he hecho todas las cosas, y si ahí se te olvida, ya las liado, porque no sales desde casa, así que, pues nada, hoy el vídeo que iba a grabar, desde eh, un sitio quieto precisamente para que luego la sesión saliera correcta, no saliera con, con una parada de un vídeo, pues hoy nada, da, va a dar lo mismo, andar que no, va a dar lo mismo así que, estar grabando andando que porque no hay, no hay sesión, no hay grabación así que venga, estamos a viernes día 17 sí, 17 por ahí vale, de enero y y bueno, en principio nos tocaban hacer, pues, 25, 900 y pico, pero como tengo tiempo, pues, precisamente por eso estoy grabando, eh, tengo tiempo que mi mujer me ha dado me ha dado vidilla, como se dice, eh, me ha dicho, oye, que nos vamos, con mi hija, nos vamos nosotros a comer luego al, no sé, al McDonald's me parece que ha dicho, nos vamos luego nosotros allí, eh, y, y bueno, ya cuenta que eh, tú ya llegarás, cuando llegues ya te apañas. Ya te vaya, mejor dejar algo de comida hecha, ¿eh? Pues espero que... Porque hoy tenía fiesta ella, ¿eh? ahí todo ha variado porque ella tenía fiesta. Si ella no tiene fiesta... Pues esto es diferente. Va todo el día cronometrado. Bueno. Venga, vídeo... Sí. Vale de arrancada y vale... No. De arrancada no. Ah, bueno, vale. Corto aquí. Esta es la arrancada del, de la sesión de hoy, ¿vale? De Diario de Trail. Cortaré aquí la grabación. Y ahora arranco una nueva que no paro ni la cámara, ¿vale? Para explicar el tema de... Bueno, un par de vídeos vamos a hacer, ¿vale? Eh, uno es... <risa> que se me, se me... Se me atabalan todas las ideas en la cabeza, tengo tantas ideas. Eh, uno es este. Primero va a ser... Eh, ¿Cómo lo podemos... Eh, ¿Cómo no lo podemos montar para evitar lesiones, digamos... No de gratis, pero, digamos, tener un cierto conocimiento de ciertos detalles que nos van a facilitar el no lesionarnos, digamos, por un por un error in, que no lo contamos, o sea, un riesgo que no contamos que existía, pero existe. Porque lo he probado en mis propias carnes, por eso existe. ¿Vale? Así que, eh, ¿qué es? ¿Qué es ese...? Voy a grabar aquí al sol, que queda bien, ¿vale? Si no me meto la sombra... ¿Qué es ese riesgo...? Mira, muy sencillo. Eh, cuando tú haces las tiradas de entre semana, entre semana, nosotros cada vez intentamos hacer un circuito, yo por lo menos lo hago así. Eh, yo tengo un circuito que lo voy variando, ya veis que lo voy variando, a veces es más, más plano o menos inclinado, más que plano, menos inclinado, menos puro de trail, más, más corredor, ¿vale? Y otras veces tengo pues eh, un circuito más duro, ¿no? que es el de hoy, por ejemplo, ¿no? Más duro que al final sale un poquito más lenta la sesión, porque más desnivel, al final no hay más que desnivel, proporción desnivel, distancia, pues te sale una cosa, te sale la otra. ¿Qué ocurre? Siempre, desde que ya me lesioné este año pasado, ¿vale? Con una especie de rotura o mini rotura del tendón que inserta con el calcáneo ahí en la fascia plantar, ¿vale? Desde que tuve ese, esa lesión, que fue... Sin comerlo ni beberlo, porque realmente ahí fue exceso de velocidad, pero es que llevaba exceso de velocidad ya en muchas sesiones. O sea, simplemente fue un pelín, a lo mejor nada, segundos más rápido de media la sesión, pero nada más. Pero al final el cuerpo peta por algún lado, por algún lado revienta. Tú vas apretando, apretando, apretando, vas bien, a lo mejor tienes alguna queja, algún dolorcillo, pero vas bien, vas bien, vas bien hasta que, ¡pum!, hasta que crujes. ¿no? Y es eso. Entonces, ¿cómo fue ese error? Pues ese error fue querer sacar las sesiones de entre semana demasiado rápido. Es decir, tengo tal circuito, lo voy a intentar mejorar. Tengo tal circuito, lo voy a intentar mejorar. El mismo circuito lo voy a mejorar. Cada vez le daba más caña a decir, voy a ver si lo saco a tanta velocidad. ¿vale? No, mira, no voy a decir ni a... Bueno, sí, tengo que decirlo un poco. Bueno, el tema era sacarlo menos de 5 kilómetro. Entonces, hubo varias sesiones... Es que lo tengo que decir, si sí, ¿no? Eh, hubo varias sesiones que las saqué por debajo de 5 el km, pero a lo mejor sacaba 5,52, o sea, 4,52, cosa así. Y entonces dije, uy, a reventar, que de hecho está en Strava y por puerto récord y tal, de un circuito de 21, 22 kilómetros. Bueno, pues récord mío, claro, eh, record, eh, no, no, no tiene que ver. El caso, el problema es que si tú coges un circuito y abusas, abusas, de querer sacarlo demasiado rápido a decir ya voy a muerte en ese circuito qué ocurre que la parte de subida como hacemos trail, no vamos a poder apretar a muerte porque primero es la parte de subida tienes que la parte de ida tienes que conservar un poco porque luego te queda toda la vuelta hasta acabar la sesión entonces normalmente en la parte de, de ida vamos fuertes pero normalmente vamos más asfixiados que doloridos vamos más asfixiados por falta de cardio porque son subidas y vamos más asfixiados por eso por, por el cardio ...que por realmente la fuerza de las piernas, ¿vale? Y cuando vamos volviendo, que es un poco para abajo... ...entonces ya no vamos mal de cardio, sino que vamos mal de energía... ...y que las piernas nos duelen, las piernas ya van cansadas, ¿vale? Eh, entonces, ¿qué ocurre? Que si tú quieres sacar un circuito muy rápido... ...te va a obligar a, en la parte de subida, apurar todo lo que puedas... ...vas a tener que ir, pues, a lo, a lo que puedas dar, eh, razonablemente... ...y en la parte de bajada, ¿qué ocurre? Si tú quieres sacarlo a menos de 5... ¿Cómo lo montas? Para sacar menos de 5 el kilómetro de media en un trail. En la subida no vas a poder ir a 5 el kilómetro. Por lo tanto, en la bajada tienes que compensar como un, como un poseso, ¿vale? Como un poseso. Entonces, si en la subida yo normalmente iba a... esos circuitos lo hacía más o menos, iba a cerca de 11, cerca de 11 el kilómetro, 11, 11 kilómetros hora... Eh, cuando era récord, si era más normal iba a 10,4 más o menos, Yo iba llegando a 10,4 más o menos cuando llegaba un poquito para darme la vuelta, 10,4 por hora, más o menos. Entonces, cuando ibas a muerte ya intentabas ir a llegar a 11 por hora, ¿qué ocurre? Que aún así, tú llegas la ida, la haces a 11 por hora, que es más de subida, ¿vale? Pero luego, para que te salga 4,45, 4,46, 4,50... Pues tienes que meterle en la bajada y no hay mucho tiempo, porque solo tienes 10 kilómetros o 11. Si la subida no es muy larga, solo tienes 10 o 11 kilómetros para recuperar un kilómetro por hora de media. Y vas un poco reventado porque la subida la has hecho a todo lo que dabas. Y luego en la parte de vuelta, no solo para abajo, yo también tengo subidas. Si solo fuera para abajo sería más fácil, pero es que también tengo subidas en la parte de vuelta. El caso, que tienes que colocarte a 3 y pico, 3 poco por hora, 3 poco el kilómetro por hora. Entonces, por kilómetro. ¿Qué ocurre? Que ya te vas a cerca de 20 por hora en algunos momentos. Y yo me lesioné por eso, precisamente. Por decir, hay que compensar. Entonces, alguna bajada de asfalto, que era un trozo de asfalto, digo, aquí a reventar. Y ya lo hacía normalmente, ya lo hacía en más sesiones, pero no me había lesionado. Pero mira, esa sesión fue lo justito de apretarla un poquito más, un poquito más, que ahí crujió. De hecho, yo acabé la sesión y no noté que había crujido del tendón. Yo acabé la sesión, ¿eh? no te tengo que haber cogido, pero ya no me acuerdo si fue el mismo día o al día siguiente, no te digo, hostia, esto duele, ¿vale? Entonces lo que quiero decir es que eh, para no lesionarse hay que coger las tiradas medianas que las solemos hacer un poco fuertes y hay que incrementar distancia y desnivel para que la sesión te salga a la fuerza más lenta. Entonces, como vas más cansado, porque la parte de subida en vez de tener que hacer 10 kilómetros va a tener que hacer, yo que sé, 14 o 15 Vas más cansado, por lo tanto, toda la parte de subida ya va a ir más despacio. Por lo tanto, los aductores ya no los va a cargar tanto. Porque va a ser un poquito más despacio. Pero en la parte de vuelta, como ya más cansado que llevarás ya 14 kilómetros de ida, más 14 de vuelta serán 28, ya no vas a apretar tanto. ¿Entiendes? Porque vas más cansado. Y tienes que conservar para llegar con, con la misma velocidad, más o menos, o la misma fuerza, más o menos, hasta el final de la sesión. Entonces, eso te va a hacer que en vez de sacarla a 5 menos algo kilómetros, ya te la tengas que sacar a 5, 20, 5, 30 el kilómetro, y esa ya es la zona de seguridad, es la zona de seguridad lo que quiero decir es eso, o sea tú, si cogemos un circuito y lo queremos mejorar eso es fantástico para entrenar, que yo suelo hacer, mi base es esa, coger un circuito el que sea, el pro el más plano, el que sea, e intentar mejorarlo, muy bien, pero hay que encontrar un límite, hay que ir revisando si tus velocidades medias de la sesión, de la sesión el total, cuando has acabado y decir, ¿me estoy acercando a 5 el kilómetro? Pues si te estás acercando a 5 el kilómetro, ¿vale? Para un popular hablamos, ¿eh? Para un popular, no para un élite que bajaría, pero, pero para un popular bajar de 5 el kilómetro implica ir a más de... a 3.30, 3.20, 3.30, 3.40 en la parte de, de bajada. Y eso, si tú le metes kilómetros y fuerza y un día y otro día, te crujes, te puedes crujir, vamos. Entonces, eh, Consejo ese, simplemente eh, no nos pasemos de, de intensidad, ¿vale? Porque nos lesionaremos. Entonces el truco está en simplemente alargar la sesión. Tú, por ejemplo, para que se entienda, si tú coges y estás haciendo 10 kilómetros entre semana, ah, yo hago la de recuperar 6 o 7 kilómetros y la normal 10 kilómetros, ¿vale? Pues la tienes que alargar. Si tú ves que la de 10 ya te sale muy rápida, digo, hostia, es que me salen buenísimas las de 10. Sale súper cañera, súper bien. Pues cuando tú veas que dices, ya estoy, que ya me cuesta ya mejorarla, ya me cuesta mejorarla, dices, ese es el punto en que tienes que aumentarla. Pero eso es bueno, es buenísimo, aumentar la, la tirada, ¿vale? Aparte, como va siendo más rápido, no te va a entretener demasiado más. ¿vale? Entonces dices, estoy haciendo 10, y la sesión más o menos ya me sale, que ya no la puedo mejorar mucho, ya tengo que apurar aquí, apurar allá, apretar fuerte esto, lo otro, tal... Pues coges el momento de subir la 12 o 12 y medio, 13 por hora de, de kilómetros de distancia y automáticamente el desnivel proporcionalmente subirá, pues si estás en montaña el desnivel no hay que pensarlo, estás en montaña, más kilómetros, más desnivel al final, siempre hay alguna cuesta extra, ¿vale? Y ya está, ese es el truco, pero es, es importante porque yo he estado pues varios meses liado con la lesión esta por la tontería esa, de querer ser demasiado rápido en un circuito demasiado corto, en un circuito demasiado corto y ser demasiado rápido, entonces ¿qué hay que hacer? me voy en un circuito más largo, ¿vale? Y, a, y entonces saldré un poco más lento, me lo tomo con más filosofía y siempre valorar eso. No hay que compensar a base de velocidad a muerte, que yo a veces lo he hecho, que ese, ese es el problema, a veces no compensar a base, a base de velocidad a muerte en bajada, compensar lo que no se puede conseguir subiendo, porque no tienes pulsaciones, porque no se puede, porque no da el cuerpo, ¿vale? Eso, una vez que conformarse, en pocas palabras, conformarse y no querer bajar de 5 km de media Ahí no bajar, ¿vale? Luego, eh, ¿cuántos serían las velocidades de entreno normales o los ritmos de entreno medios? Medios, no, no que yo esté corriendo ahora, ta ta ta tal. Sino, cuando yo acabe la sesión, que habré tenido de todo, ¿cuántos? El ritmo medio, siempre estamos hablando de ritmo medio, el de terminar la sesión ya. Eh, pues mira, para un poco la mayoría de la gente, entre 6, 7, el kilómetro un poquito más abajo. Para la mayoría de la gente, si la gente no lleva mucho tiempo, ya digo, yo cogería e intentaría que las sesiones no te salgan más lentas de 7 el kilómetro en 3 semanas. En 3 semanas, ojo, en fin de semana sería el 8, pero eh, 8 el kilómetro, pero entre semana 7 el kilómetro. Es decir, tú coges y te montas, me monto mi circuito. Vale, vale, por aquí, voy por allá, voy por allá. ¿A cuánto me sale? Hago la sesión, sesión normal, sin apretar a muerte, me sale a 6.50... 650, 7, pero que no pase de 7 el kilómetro de media. Vale, pues es un circuito adecuado. Adecuado, de trail, hablamos siempre de trail, aquí no hablamos de asfalto plano, entonces saldrían mucho más rápidos. Eh, hablamos de trail. Bueno, pues me sale a un poquito menos de 7 kilómetros, pero es un circuito adecuado para entrenar antes semana. Es adecuado, está bien, está bien. Puedes, eh, puedes decir, me lo, me lo quedo, me lo quedo como bueno, porque está bien. Luego, cuando tuve las sesiones esas, la apuren más y haga, hoy vamos a apretar. ¿Eh? Tú digas, venga, hoy apretamos, que hoy voy caliente de ayer, bien o tal, voy muy bien entrenado, llevo varias semanas dándole bien, bien, buenas sensaciones, no tengo dolores, puedo apretar un poco más, venga, apretamos un poquito más, ¿vale? Metemos más intensidad. Bueno, pues a lo mejor esa sesión de a las 6.30. A 6.30, pues fabuloso, ¿vale? Y luego, eso sería por arriba al tope, es decir, intentar buscar circuitos que no te salgan más, más lentos de 7 kilómetros. Si tú haces, me lo invento, 15 kilómetros y te salen a 7.20 el kilómetro. Pues bájale los kilómetros, bájalo a 12, ¿eh? que proporcionalmente bajará el desnivel también, o busca una sesión un poco menos inclinada, y que te salga por debajo de 7 kilómetros. Esa es una zona buena, yo creo, para entrenar, ¿vale? Y luego por abajo, ya digo, si la persona no tiene mucho, mucho nivel, pues ya te digo, entre 6 y 6.30, buscad entre 6.30, 7 kilómetros, como decimos, por ahí jugando. Si la persona ya tiene más tiempo, tiene más experiencia y tal, podéis acercaros a la zona de 6 al kilómetros. Es, es como todo, como todos los niveles, no puedes, no puedes jugar y decir, de tal a tal, perfecto para todo el mundo, no, porque no es así, no es así, vale, entonces ya digo, persona más amateur, no pasarse de 7 de lento, entre 6.30, 7, esa zona, trabajar entre 6.30 y 7 de media que te salgan las sesiones que haces entre semanas, la de los miércoles, jueves, las viernes, los normales, eh, que son medianitas, son sesiones medianitas, no son sesiones de, de 25 kilómetros, si son sesiones de 10, 12, 14, 15 kilómetros, eh, depende del nivel de cada persona, ¿vale? Y, y ya está, hablamos de las, las sesiones normales, no las de recuperar, si tú por ejemplo haces, yo siempre pongo a todos los corredores, le pongo los martes recuperar, ¿vale? los que pueden entrenar los martes, eh, los martes recuperar, pues una sesión más floja, ¿vale? Entonces esa sesión, pues, sí que a lo mejor estaría, como es poco de nivel, a veces son planas y tal, pues a lo mejor sí que sería una sesión que está a 6 el kilómetro, está perfectamente 6, 6.20, 6 días el kilómetro, tiene un poquito de desnivel, pisando tierra simplemente, y sí que puede estar ahí, ¿no? Pero no, no me refiero, cuando yo hablo de sesiones medianas, nunca hablo de la red de recuperación, siempre hablo de sesiones aprovechables, digamos, no de rodar un poquito, aprovechables, ¿vale? Y ya está, entonces, conforme sube tu nivel, pues bueno, entonces dices, vamos a trabajar desde 6, en vez de 7, hasta 6 y pico, que decíamos, ¿no?, el kilómetro, bueno, pues vamos a hacerlo más rápido, ¿no?, entonces tienes un nivel que ya vas a entrenar más, más rápido, una persona más rápida, pues, eh, pues bueno, te lo bajas y entonces dices, vamos a entrenar, yo que sé, entre, sí, 6, 20, entre 6, 20, 6, 30, que decimos la parte de abajo del otro rango, 620, 6.30, y yo que sé, vamos a poner 5, 5 30, eh, pues 540, cosas así, ¿vale? 540 kilómetro de media, y eso sería ya para un nivel un poco ya más avanzado, ¿vale? Un nivel ya más de darle caña. Luego estaría el siguiente nivel, que es el que en teoría estoy yo, hay que decirlo, en teoría estoy yo, eh, que sería ya que trabajamos por debajo más o menos de las sesiones de entre semana, debajo de 6 el kilómetro, ¿vale? De no sé que nos vayamos muy larga trabajamos de 6 al para abajo y entre 5 el kilómetro, estaríamos entre 5 y 6 al kilómetro. Pero ahí es lo donde digo, no bajar de 5, porque como uno pretenda bajar de 5 pues si fuera un élite, pues yo en mi caso me lesioné, ¿vale? Eh, entonces, es eso, hay que hacer eso. Yo ahora, por ejemplo, vengo a este circuito y me salen a 5.44 el kilómetro o algo así. ¿Vale? Hoy, bueno, no lo vamos a medir hoy me va a salir mucho más lento, pero eh, 5.44 el kilómetro, razonablemente. Que tiene su desnivel y tiene su cosita, pues estamos ahí en un rango que esté, a un corredor avanzado pero no pro, ni crán, ni nada de eso, ¿vale? y ya está, y luego acordaros, luego, ya lo meto en este vídeo las sesiones eh, de por la de fin de semana, las de domingo, entonces sí que hay que saltarle como un minuto más arriba, si entre semana las medianas, estamos como tope para una persona, digamos, más amateur como, tome, como tope, estamos en 7 el kilómetro de lentas cuando haces la tirada larga, sí que de topes a aproximadamente 8 el kilómetro. Si la persona es muy nueva, un poco más de 8 el kilómetro, ¿vale? Un poco más lento 8 el kilómetro, pero en general, 8 el kilómetro, de ahí hasta 7 más o menos. Entonces trabajar entre 7 y 8 el kilómetro en las tiradas largas. Y es razonable. Entonces ya ahí le puedes meter, lógicamente, si tú entre semana estás sacando las sesiones, eh, pues vamos a poner que entre 6 y algo a 7, pues fin de semana, que le vas a meter más desnivel, le vas a meter más distancia, pues entre 7 y 8 el kilómetro. Ahí sería la zona buena de jugar. Es una manera, digamos, el, el mirar el este, estos ritmos, voy ya andando un poco, el mirar estos, estos ritmos medios de cuando tú acabas la sesión, el revisarlo es muy importante, porque eso te va a hacer saber si tú estás entrenando la distancia adecuada, y el de nivel indirectamente un poco depende de la zona que, que tenga cada persona para entrenar. Pero te va a sacar la distancia adecuada. Si tú voy a hacer tirada larga y me sale a 6 el kilómetro, pues es una tirada corta, no es una tirada larga. Entonces tienes que alargarla más hasta que sea lo suficientemente dura para que te salga alrededor de 7 el kilómetro. ¿Me entendéis más o menos la idea? Otra cosa sería persona con mucho nivel, no tengo tiempo... Y la tirada larga, pues no tengo tiempo de hacerla. Y la hago como una tirada mediana. Y entre un domingo, pues lo que puedo. Vale, pues entonces te saldrá muy fuerte. Mejor te saldrá a 6 el kilómetro o más baja. Pero serían casos de que no has tenido tiempo para entrenar lo que, que tú querías. Pero es así, la manera es esa. Es coger un correo y decir, ¿a cuánto te sale la tirada larga? ¿Me sale más rápida de 7? Pues tienes que hacerla más grande. En general, ¿eh? Tienes que hacerla más grande para que vayas lento y sea lo suficientemente dura para ti para que vayas a 7 kilómetros al final cuando tú acabes la sesión. Habrá momentos que estarás andando reventado, habrá momentos que estarás embalado corriendo y e irás a 4 kilómetro en bajada, pero, pero al final tampoco te podrás ir a más de 4, normalmente una tirada larga bien hecha, no bajas a 4 kilómetros. No bajas porque las piernas van reventadas y tienes que conservar, porque a lo mejor es una tirada de 35 kilómetros o 40 kilómetros. Entonces, no, tú no puedes ir a 4 km. Una vez de 40 km, 4 km, no puedes ir en bajada. No puedes ir, un momento puntual que, que se embale mucho y te dejas caer, sí, sí, sí te vas a ir. Pero tú mantenido, yo lo sé por el Monsen mismo, el Monsen, pues bajas a 5 km. 5 km, porque son 36, 40, depende de lo que hagas, 1700 positivos, 1500 positivos, 1800, depende de lo que hagas. Y ahí, tú en la parte de bajada, son como 20 kilómetros de bajada, eh, con oscilaciones y tal, pero son como 20, tú no puedes ir a 4 el kilómetro, te obliga la sesión, lo duro que ha sido la subida, que te has matado ahí en la subida, y, y el conservar para aguantar hasta el kilómetro 40 bien, te obliga a que estés trabajando a 5 el kilómetro, y ya está, porque es que no te quedan piernas, no te quedan piernas, y si te queman mal, luego sabes que lo vas a pagar después, pasarías a andar, tendrías... Tú puedes hacerlo, pero luego lo pagas después. Entonces aquí miramos como las maratones de asfalto. ¿Qué miramos? Lo más eficiente, lo más efectivo. En una maratón de asfalto, claro que puedes poner... Ah, vamos a hacer un sprint de 3 a 3 kilómetros, Lo puedes hacer, pero te va a salir peor, más lenta. Lo vas a perder por otro lado con creces. Te va a salir más lenta si sí, un momento... Este kilómetro lo vamos a hacer a 3, a muerte, a lo, A ver si lo consigo, un kick esas. ¿sabes? Sí, lo puedes hacer en una maratón de asfalto, sí, pero da igual. Al final, eso te va a penalizar como wow, un montón si te pretendías hacer la maratón de asfalto yo que sé, en 3 horas pues sí, sí, eh, tú un kilómetro ha sido muy rápido, da igual, luego te va a salir 3.05, y dices, ya, coño lo hubieras hecho como debía ser conservando las piernas justo en su proporción la hubiera hecho en 3 bueno, el que pueda, ¿no? el que me refiero si tienes eso estimado bueno, en fin, que es un poco largo los vídeos, pero es que me gusta hacerlos eh, no largos, pero sí explicativos sí bien explicado y creo yo que espero que se entienda, ¿vale? Venga, hasta luego. Voy. Entra Esto estoy hasta frío.